Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, vamos a ver cómo cierra la semana porque está la cosa ahí, ahí, ahí, un poquito ahí, enrevesada. No va a cerrar como debería, como queríamos que cerrase, lo que sería ideal, pero habrá que tener paciencia para si la semana que viene cerramos por encima de la media de 200, semanal, ¿vale? Eh... Está la cosa rara. Bueno, eh, mucha pregunta ha habido sobre el tema de futuros a lo largo de los últimos meses. Eh, ya sabéis que, bueno, eh, yo creo que para entrar en futuros tienes que estar formado, tienes que saber algo más. Pero claro, no se ha tratado el tema de futuros sin apalancamiento. ¿Y eso qué es, es el sin apalancamiento de futuros? Pues, pues sí, se puede, uno, entrar en futuros sin apalancamiento. Claro que sí. La cuestión es eh, mantener eso. Mantener eso y no empezar a caer. Voy a darle un poquito más, voy a darle un poquito menos. Estamos en un mercado bajista. El mercado bajista en tiempos de cortos, ¿no? Como ponemos el título. Futuros. En tiempos de cortos, pues hay que hacer cortos, evidentemente, es lo suyo. Y si yo digo, a ver, yo no me quiero meter ahí un 10X, un 20X, un 5X, de esos estos que aquí están un poquito locos. Yo no podría a 1X, igual que hago, eh, apostar al alza no podría hacer eso ahora mismo a la baja sin necesidad de meter esos multiplicadores sin necesidad de hacer todas estas cosas tan raras que hacen los locos y que luego les fulminan las cuentas pues pues sí pues sí sí que puedes hacerlo sí que puedes hacerlo nadie te lo ha dicho me imagino claro evidentemente bueno pues ahora hoy vamos a verlo vale y lo prometido es deuda vamos a verlo y sobre todo porque, bueno, si en algún momento podéis aprovechar lo que creéis que es un estamos en una resistencia, esa resistencia nos va a rechazar, vamos a seguir yendo para abajo. Pues si no te quedas aburrido y vas, pues de alguna forma, si la cosa sale, te sale bien esas operaciones, pues vas acumulando más dinerito para ir acumulando más Bitcoin, que al final es el objetivo. Y en estos tiempos que están así tan aburridos, el mercado dice: Pues oye, si saco algo, pues bueno, es bien. Fijaros en una cosa que es interesante, veis cómo está el tema de, de la economía, que está jodida, y cómo están por todos los lados, aparte el tema de la invasión rusa, etcétera, etcétera, metiendo eh, distractores sociales, de tal forma que la sociedad esté preocupada en ese derecho que me van a quitar, que, bueno, no, sé, que no tienen por qué quitarse, o en Estados Unidos ahora mismo, el distractor de, del tema del aborto. Está pasando en más países, en, en América también. Eh, es que me van a quitar el derecho a abortar. Yo, yo como no voy a abortar, pues no sé. Pero, pero bueno, pues imagino que, que todo con sus límites, pues bueno, tiene su historia, ¿no? No voy a entrar en si estoy a favor, si estoy en contra, si tal. Eh, pero mm, lo que sí voy a entrar es en, en, en que esto es un distractor político tal cual. Tal cual, que no es que para la menor duda. Están haciendo que la gente se preocupe de eso en vez de estar preocupados por lo que tienen que estar, que es el, el día a día. ¿Por qué lo han sacado ahora? ¿Por qué en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho eso ahora? Son maniobras políticas, ¿vale? Entonces, bueno, yo tampoco le pegaría mucho más veto a la cabeza. Luego que va a haber estados que digan aquí sí, aquí no, aquí tal vas a ir a otro estado o vas a abortar si quieres abortar eh, con los límites que tenga su legislación y, y ya está y qué? y, y no, ya está no hay, no hay más no hay más tía, o sea, te, entonces realmente en fin no sé son cosas que no que yo creo que no valen la pena eh, me preguntaba en comentarios y esto sí bueno viene a colación un poquito de de cómo está el mercado me decía ZAC 00101 Decía, es todo un tema que no dice mientras no mejore la macroeconomía, incluso si el mundo se pega un castañazo y aprende por necesidad de la utilidad de Bitcoin, es difícil que el mercado tenga un tono alcista. No, no, no, no va a haber mercado alcista porque la gente se entere de que la, de la utilidad de Bitcoin. Eh, yo voy a decirlo de siempre. A mí la utilidad de Bitcoin me da igual. A mí la utilidad de un proyecto X me da igual. A mí lo que me interesa es lo que pueda sacar de beneficio. Ya está. Y, co y, y como no os metáis eso en la cabeza, como no os metéis en la cabeza, os vais a enamorar de proyectos que luego van a fallar. Y luego, proyectos que pensáis que podían ser una castaña, salen para arriba. Y si no, tenéis ahí el ejemplo de un Shiba, o de un, bueno, de un Dodge, que era una broma. Y fijaros, la broma. ¿Vale? Y sin embargo, proyectos buenísimos se han ido al carajo. Entonces, eh, cuidado con la utilidad. Que el mundo se dé cuenta de la utilidad. el mundo no le interesa la utilidad, le interesa esto. ¿Vale? Eso por un momento. Y luego, pues, dicho esto, mi indicador de recuperación son los 35, 38. Por las Fair Valuations que he visto. A ver, yo no puedo decir que una recuperación de Bitcoin pueda ser un número. Entre 35, 38 o entre cualquiera. no Hay... Hay otros indicadores que me pueden decir, eh, y claramente, si yo me doy, si, si el mercado se da vuelta y empieza a pasar máximos anteriores, empezamos a hacer mínimos eh, y máximos ascendentes, llega el momento en que rompamos la tendencia, y entonces sí será eh, cuando podamos empezar, empezar a pensar en recuperación. No hay ahora mismo un, un punto en el que podamos decir 35 tal o 30 tal o 40 es la recuperación, Ahora mismo, si tuviésemos que tirar una línea de tendencia y ver dónde está la recuperación, eh, podría estar en torno a los 40 y pico mil, cambiar la tendencia, pero ya está, ya está. A partir de ahí, poco más. Todavía queda tiempo y en el vídeo de mañana sí vamos a ver un... no un indicador, ¿vale? Vamos a ver unas, unas, una gráfica on-chain que yo creo que os va a hacer daros cuenta de hasta qué punto podemos realmente caer. Eh, hay que adaptarse, ¿vale? Esto es importante. el mercado tienes que ir adaptándote continuamente a lo que viene. Puede que lo que venga dure más de lo que pensamos y todavía no somos conscientes hasta qué punto nos puede caer el mercado. Porque tampoco lo queremos creer y esto es una realidad, ¿vale? Muchas veces nosotros mismos, nuestro no limitante, nos dice, no, no, hasta aquí yo no creo que caiga. Y luego dices, ostras, yo no pensaba que fuese a caer hasta ahí. Y, y esto es una realidad. Y la economía viene muy mal dadas eh, y, y, y yo creo que vamos a tener una claudicación del mercado mucho más allá de lo que mmm, pensamos yo tengo unos números ahí en la cabeza y en base a lo que os voy a enseñar mañana veremos eh, hasta qué punto si nos podemos meter ese castañazo, ¿vale? Eh, y Loma dice, me mato de risa con las contestaciones a los bots, sí, de vez en cuando yo les contesto a los bots, porque empiezan a escribir tonterías y ya les digo, hay veces que hasta les digo, uy, qué bien, qué gracias, oye, Porque no me presenta este tío que, que nos va a hacer ganar tanto dinero así, el mister no sé qué, este que pone o... Y otras veces les digo, eh, yo qué sé, según, según me da. Otra vez los borro, ¿sabes? Pero, pero según según me da les. así les, así les trato. Pero es que como son inevitables, como son inevitables lo único que puedes hacer es utilizarlos en, en favor tuyo. Cuando ponen un link, como automáticamente se lo se elimina a mi mi Discord, eh, o sea, mi Discord, mi Discord, mi, mi YouTube, eh, si ponen alguna cosa, se la elimino y el resto lo dejo. ¿Por qué? Pues por muy sencillo. Porque cuanto más comentarios tienes, mejor se posiciona tu vídeo. Ya está. Hay que utilizarlos. Y eso es lo que tenemos que hacer eh, todos. Utilizar lo, lo que nos ponen delante. Mm, por eso digo, tú sabes hacer algo, tú sabes eh, mm, enseñar algo, tal, enséñalo. Enséñalo, monetízalo y tira y tira para adelante. Es que al final. Eh, es lo que hay que hacer mm. Y si sacas de un pellizco de un sitio y de un pellizco de otro sitio Y te viene dinero por allí, por allí, y por allí Pues es mejor que solamente que te, que te venga por un sitio Aunque bueno, esto la verdad es que tampoco es que de nada del otro mundo Pero los canales de estos y más un canal chiquitito como el mío Pues no te da no te da una castaña En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin Vamos a ver ese tema de futuro sin apalancamiento Así que no me enrollo más, comenzamos campanita a la mejor comunidad de cristo pues eso únete a la mejor comunidad de cristo monedas por ahí tenéis todos los links a las eh, redes sociales y aquí tenemos pues ya queda la cuenta atrás nueve días y esto joder, tengo yo aquí esto un poquito mal ahí lo pongo nueve días una hora ya está va, va, va, va acabándose la fase 1 de los señores de los tokens bien vamos a ver dónde tengo yo mm -hmm. Por aquí arriba. Aquí está. Tachan FTX. ¡Hala! ¡Qué pasada! Y que no, aquí pone 20X. ¿No decías que se podía poner una X? Pues sí. Bueno, en primer lugar, esto es FTX. Es una plataforma de trading. Puedes hacer trading en Spot, puedes hacer trading en Futuros. Entonces, bueno, no voy a enrollar porque ya hay un vídeo en el canal, ¿vale? Que os dejaré por ahí arriba. Os saldrá... Os saldrá el vídeo donde podéis ver cómo funciona FTX, las partes básicas de toda la plataforma, cómo eh, trabajar un poco con ella. no Pero lo que hoy queremos ver es esta parte de futuros y una vez que tú entras en, en un contrato de, de futuros, pues qué narices eh, puedes, puedes hacer en él. Bien, eh, ahora mismo, ¿qué he hecho yo? Veis que aquí tengo cuenta principal, medios pues los, la cuenta de la app de FTX largos y cortos yo tengo normalmente subcuentas dentro de una cuenta principal y luego sus cuentas aisladas luego puedo poner largos 1, cortos 2 puedo, puedo abrir tantas cuentas como quiera lo único que tengo que hacer es darle aquí al más vale y le pongo un nombre de la subcuenta y crear subcuenta ya está, no tiene ningún, ningún misterio más una vez que yo he creado esa subcuenta ¿qué tengo que hacer? le doy a este botoncito y le tengo que transferir dinero a esa subcuenta ¿Vale? de la cuenta principal, que normalmente es donde tienes el dinerito, transfieres a cualquiera de las subcuentas la cantidad que te dé la gana. ¿vale? Yo transfiero la moneda en lo que tenga, en dólares, en títer, en bitcoin, lo que sea, le digo la cuenta de origen y la cuenta de destino, y la transferir, y ya está. Digo, en este caso, por ejemplo, yo ya he preparado una cuenta en la que he transferido 100 eh, títer, eh, que son pues 97,43 dólares me está dando ahora mismo, pues porque hace su conversión y su historia eh, no solo eso, sino que ahora si abres una operación, pues, pues tiene un coste. ¿Y qué hago si yo quiero poner, y ahora quiero hacer un corto? Quiero decir, quiero, quiero apostar a que va a bajar el precio y no quiero jugármela a 20X como viene aquí. Vamos a ver. Eh, vamos a subirlo para que lo veáis. Ay, no me la quiero jugar aquí a 20X. Para nada. Porque digo, Ay, tío, esto es una auténtica locura. Pues sí, me voy a quitar yo en medio aquí el. Pues esto tiene su complicación, ¿vale? Tiene su complicación. Y la mayor complicación que tiene que hacer es poner aquí la manita y hacer uh, ay, esto, no, esto no, la manita no el tirador aquí. Mira, hago clic aquí. Ahora sí, si ya cojo la no, Me llevo la plataforma. Bueno, da igual, me vengo al 1X y hago clic encima y ya está. Tengo esta cuenta a 1X. Pone máximo apalancamiento de posición 1X. ¡Ya está! ¡Qué difícil es! ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento! ¡Acabo de pasarlo mal! Si, si un día dices voy a, voy a echar el resto y le das aquí ¡2X! ¡Dios! ¡Qué complicado es! ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer. Bien, dicho esto, ¿ahora qué pasa? Que yo tengo 100 dólares en esta cuenta. 97,43 bueno, USD. USDs. ¿qué va a pasar con, con este dinero si yo abro una posición? pues que todo este dinero va a servir de colateral de garantía, ¿veis? que pone garantía total, colateral disponible ¿por qué pone un colateral disponible menor que la garantía total? pues porque si te en la posición eso tiene un coste, etcétera, etcétera y por eso te pone que tu colateral siempre va a ser menor que tu garantía total, ¿vale? en este caso me da igual, yo voy a coger y voy a decir: venga, vamos a abrir. Eh, mira, voy a ir aquí a alguna. así que tengo Moderna, Envidia, madre mía, qué cosas tengo por aquí. Vamos a buscar un par. Eh, por ejemplo, venga, el contrato perpetuo de Algorand. Ahí va. ¿Por qué busco yo el contrato perpetuo de Algorand? Pues bueno, porque me gusta. De vez en cuando lo, lo tradeo. Puede tener un, un punto interesante. Si rompe esta línea de tendencia. ¿vale? O sea que no, no, lo, no es que lo coja por casualidad. Entonces yo digo. Vale. No sé. ¿Qué va a hacer algo? Estamos en diario. Tampoco hago futuros en diario. Me voy a poner una hora. A ver qué me está contando. Y bueno. En una hora me dice. Pues bueno. Que aquí ha hecho un mínimo. Que ha venido a testearlo otra vez. Y que se está yendo hacia arriba. Entonces. Yo tengo dos opciones: ponerme en corto o ponerme en largo. Si me pongo en largo, le doy a comprar, ¿vale? Y digo, pues yo qué sé, puedo comprar el 25% de mi posición, eh, o, o simplemente, en vez de 68 algorans, puedo decir la cantidad en dólares que yo quiera, lo que sea, ¿vale? Puedo decirle, si yo me voy al 100%, veis que me pone colateral disponible 94,94, ,94. y aquí me dice 94,97. Bueno, pues. Eh, pues más o menos el cálculo es así, así. Eh, porque puedo comprar 273 Algorands con esto. Bueno, vale. Pero esto es para comprar en largo, para comprar como siempre hemos comprado. ¿Vale? Tengo la opción, si le doy aquí a la calculadora, de decirle el precio de entrada, el take profit que yo quiero, el stop loss, y me marcaría el take profit, el stop loss y absolutamente todo. Pero vamos a irnos a hacerlo de una forma básica. Ahora, vamos a entrar en cortos. ¿Vale? Si yo compro aquí en largos y empieza a subir, tengo 100 contratos, por ejemplo, o tengo eh, 50 dólares que empiezan a subir. Vale, Ahora yo voy aquí a vender y digo yo quiero entrar en este precio, 0.3464, que es el que tengo ya aquí marcado. Eh, quiero poner, por ejemplo, el 25% de la posición. Bueno, para, para resumir, vamos a poner... 20 dólares, venga, vamos a redondear aquí en 20 dólares, me dice que son 57 algo, eh, en corto, ¿vale? Y yo los vendo, vamos a poner la posición, me da igual, aunque ahora, ¿vale? Ya tengo la posición abierta, veis que ya pone short, corto, 57, si me voy a la parte inferior aquí, veis que ya tengo abierta una posición, en algorand, en corto, ¿vale? Eh, USD 0, 0, a mí, ahora mismo está 0, la posición, ni, ni gano ni pierdo, lo único que sí pierdo son los gastos, ¿Vale? Eso sí. Eh, ¿Qué pasa ahora con esta posición? Que en realidad lo que yo tengo son menos 57 Algorands. ¿Vale? Si yo quiero cerrar esta posición, tendré que comprar esos 57. ¿Vale? Tener en cuenta que los futuros funcionan de esta manera. Entonces yo ahora tengo menos 57. He apostado a que va a la baja, entonces los he vendido. Si yo quiero cerrar esta posición, tendré que comprarlos espero que se me entienda, si alguno tiene alguna duda que me lo diga, bien ¿qué hago si quiero comprar los 57 algos más abajo? pues yo me vengo aquí a comprar ¿vale? y le digo quiero comprar estos 57 algorans que ya tengo aquí, los marco aquí ¿a qué precio? pues un poquito más abajo, vamos a suponer que los quiero a, si he comprado 34, 64 pues los compraré a 34, 30, yo qué sé. ¿vale? De eso ya, ya, se, ya se irá marcando cada uno los porcentajes que quiera. ¿Veis que ya estamos ganando dinerito? ¿Veis cómo está cayendo? Y ¿Veis cómo aquí ya me dice que tengo 0.04 USD? E a 1X. ¿Dónde está mi precio de liquidación estimado? Fijaros dónde está mi precio de estimación de liquidado. O sea, de, de, de, de estimado de liquidación. En 2,04, en 2 dólares. Es decir, para que a mí me liquiden mi posición, Algorand tendría que subir a 2 dólares, vale 34 centavos. ¿Pensáis que va a subir a 2 dólares? ¿Cuándo ha estado Algorand en 2 dólares? ¿Hace cuánto tiempo que no está Algorand en 2 dólares? Esto es algo que, importante que tenemos que medir, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Mirad. Vamos a ver dónde está Algorand en 2 dólares. Vamos a ponerse en diario. Porque en una hora. Pa, ra, pa, pa, pa. La última vez que estuvo en 2 dólares eh, fue en diciembre del 21, aquí arriba. O sea, fijaros lo que tendría que subir Algorand. Tal cual tengo yo la posición ahora mismo. Tendría que subir un 455% para que mi me en ese corto. ¡Hala! Eh, si fuera al alza, si lo estuviera haciendo esto mismo al alza, eh, pondría. Vamos a ponerlo aquí, una hora, que es donde estamos. Pondría aquí abajo, en la posición, en precio de estimado de liquidación, pondría NA, no aplica. ¿vale? Eh, de dicho esto estamos ganando dos centavos. Ahora, si yo quiero cerrar mi posición, tengo varias opciones. Uno, tengo este botón que me pone cerrar posición a precio de mercado. Y pues tal cual, en este momento, pues me la cerraría. Yo, le, yo la aprieto, vamos a apretarlo para que lo veáis. Cerrar tu posición total, le dices sí, ¡pum!, y te la cierra. Te la vende al precio que está en ese momento y ya está. Si alguna vez tienes mucha prisa por cerrar una posición, pues la cierras ahí. Vale. Otra opción, es decir, yo quiero que, que mi posición se cierre en 34,30 y le das a comprar, porque es una posición de venta, con lo cual tú tienes que comprar esos 57 contratos. Ahora me pone 58, no, no, no, yo quiero comprar... 57 que son los que tengo y le doy a comprar ¡Pam! y veis que ya me acaba de decir compra límite entonces estos que tengo a la venta me los compraría ahí vale ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? puedo esto lo puedo mover puedo pinchar y arrastrar y esa compra límite la puedo cambiar o digo, a lo mejor es que se va a venir hasta aquí abajo ¿vale? y me dice modificar la orden a ese punto donde yo lo he arrastrado y la puedo modificar ¿vale? si quiero si no quiero no cierro um, ¿qué más puedo hacer? bueno pues cuando he abierto la posición como hemos visto tanto en la venta como en la compra si yo le doy a la calculadora puedo poner el tick profit y el stop loss directamente ahora vamos a suponer que yo normalmente no lo hago así, yo normalmente no, no hago todo. Yo cojo, abro mi posición según aquí apelo, pongo mi venta y pongo mi stop loss donde yo creo que debería de ponerlo. Y normalmente mi stop loss, pues si aquí tengo una zona, veis que ha sido resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, tendré que poner mi stop loss un poquito más arriba. Por ejemplo, en 0.3580, eh, ¿vale? Entonces, en 0.3580 tendría que poner el qué ¿El qué? Tachan, tachan, tachan, tachan. Una compra condicional. Entonces, tendría que ponerlo aquí. ¿vale? Cambiarlo y poner un stop de mercado, un stop límite. ¿vale? Podemos poner un stop dinámico. El stop dinámico es genial porque una vez que tú entras en beneficios... Yo ahora, por ejemplo, le pongo un stop dinámico que esté a una distancia de un eh, 3%. ¿vale? Y entonces iría con él continuamente. En el momento que el mercado se diera la vuelta... Por un 3% de distancia, pum, se ejecutaría la orden y al carajo, ¿vale? Vamos a ver si llega y se ejecuta la orden. ¿Cuánto estamos ganando ahora? Unos céntimos, ¿no? 13, 14 centavos de dólar. Pues bueno, vamos a ver si, si llega, se ejecuta automáticamente y esos 14 centavos o 15 centavos, lo que sea que nos dé, ¡bam!, a la saca. Y has hecho una operación en un momentito, le ha ganado 14 centavos, 13 centavos, pues ya está. En fin, como tampoco queremos estar aquí hasta mañana, lo que voy a hacer va a ser pinchar y arrastrar ¿Vale? Modifico la orden, se me ejecuta, ¡pam! ¡Anda! Llegan a un 0,56%. ¡Tachán! Sin hacer nada, sin correr un riesgo eh, innecesario. Y bueno, pues luego todos estos cosas, cositas, así que hacemos, es lo que se comparten luego por ahí. Ah, oh, mira, un 200%, un no sé cuántos por cien Pues vale, pero eso son en otras operaciones. Pues claro, eh, tener en cuenta que un 0,56 a 10x, pues hubiera sido un 5% o un 5,6% en este caso como era 1x pues es un 0,56 pero se trata de intentar hacer una operación lo que decíamos, ¿no? sin apalancamiento ¿vale? 1x sin apalancamiento, pero ¿qué tiene esto? que cada operación abierta tiene un coste, el tiempo que tú mantienes esa operación abierta ...cada X horas, pues te van cobrando un dinerito. ¿Es poco? Sí, es poco, pero bueno, pero que, que sepas que te, que te lo cobran. Eh, entonces, hacer operaciones de futuros en cortos, en largos, en tal... ...pues, pues tienen, tienen que tener un límite, ¿vale? una limitación en el tiempo. Más allá de esto, pues eh, si alguien está interesado... ...tenemos un curso fantástico para operar en futuros. <risa> ¿Vale? eh, que por cierto... Otra cosa que nos he dicho es que la escuela pues ya cumple unos años, estamos en pleno aniversario, aniversario y por eso vamos a hacer un descuento interesante para todos los alumnos, hay gente que sé que está esperando ese descuento. Eh, va a ser un descuento bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Y lo pondré yo creo que a partir del vídeo de mañana, sí. Entonces, bueno, eh, hace tres años que empecé a dar clases a alumnos, eh, hace un año ya que empezamos con lo que es la escuela en la web y demás, eh, ha sido fantástico, la verdad es que conocer a mogollón de gente, mogollón de alumnos, muy, muy guays, y, y ver cómo, cómo han ido evolucionando, mola, mola, porque ves gente como una cabra loca, gente que está muy perdida, gente que tal, y cómo van cogiendo un camino, una estrategia, y la pregunta del millón, ¿no? que yo les hago normalmente, ya sabéis que me gusta hacer esa pregunta, eh, ¿tú ahora sabes ganar dinero? La, cuando la respuesta es sí, ya está, ya está hecho, o sea, tenés un, un alumno que, que, no, que es genial a mí me, me gusta, eso es precisamente para lo que para lo que se hacen esas cosas ¿no? y bueno, pues es, para mí es muy satisfactorio, muy muy satisfactorio me voy a poner ya por este lado y vamos a ir directamente a Bitcoin, para no enrollarnos mucho más, bueno, eh, cualquier duda que tengáis sobre este tema, entrar en Discord preguntar a la gente, la gente sabe mucho, se utiliza mucho FTX, os dejo por aquí un link de referido que es de referido y ¿vale? que a mí me genera bueno, es pues una, una guarrerida que nos dan, ya vosotros genera un descuento. Entonces, bueno, que lo quiera aprovechar. En ftx no solamente eh, para hacer futuros, puedes hacer mercado de spot, puedes hacer acciones tokenizadas, puedes comprar Google, Amazon, eh, pues, pues un montón de Teslas, eh, un montón de ellas que hay, cada vez más. Eh, y bueno, pues la verdad es que es una plataforma fantástica. En la cuenta europea, cuando la abráis, eh, nos no va a dejar ap apalancaros más eh, de 3x o 5x no lo sé cosa que, que me parece bastante correcto y bueno pues cuando ya tengáis una experiencia pues eh, si demostráis ciertas cosas pues os dejará ir o sea, hasta hasta apalancamientos más largos a 20x eh, y bueno pues hay otras plataformas que te dejan a 100x yo pues, utilizo bitmex que también tenéis por aquí debajo el link una plataforma muy limpia y que, pues, que te deja apalancar hasta 100x en un momento dado. Yo no me apalanco a 100x, ¿vale? ni recomiendo que nadie lo haga. Así que bueno, pero bueno, que sepáis que existe y que ahí está. Vamos con el señor Bitcoin que está intentando... Bueno, pues vamos, vamos a ver lo primero desde la perspectiva eh, semanal. ¿vale? Decíamos que era interesante tener un cierre en la zona de la eh, media de 200. También decíamos que si no cerramos por encima de la media de 200 o a su altura, eh, bueno, teníamos que cerrar por encima, a partir de 22.600 aproximadamente, es lo ideal. Eh, podemos tener la semana que viene semana verde y ir arriba o simplemente retestear. Una vez que hemos perdido una, un, un soporte, retesteamos ese soporte y seguimos cayendo. vale Vamos a ver qué es lo que nos depara la semana que viene, en principio es una semana bastante limpia en cuanto a noticias y demás, eh, hasta la segunda semana de julio creo que es, no tenemos noticias de IPCs ni cosas raras, eh, bueno, vamos a ver qué tal para, tengo que, tengo que repasar las fechas, pero bueno, tercera semana de julio creo que hay reunión de la FED para subida de tipos, eh, se ha hablado que a lo mejor en vez de 0.75 suben 0.50, lo que sería una bomba para el mercado. Pero como todavía no lo sabemos y todavía es pronto, vamos a intentar disfrutar del trading que nos puedan dar estos días eh, eh, todo el mercado de cripto Cuidado porque esto va a durar. La, la crisis que hay detrás es larga, es una crisis estructural importante, económica. Entonces, eh, bueno creo que todavía vienen periodos, pero bueno, mañana, mañana hablaremos más sobre todo eso y sobre ese, esa gráfica que creo que os va a interesar mucho, mucho, mucho, no tiene nada que ver con la gráfica que tenemos aquí delante eh, y es una gráfica la que podréis hacer todos totalmente eh, gratis en Glassnode, pero es una gráfica que yo no veo que nadie le haga caso y es que es, es que es la que realmente marca, marca hasta dónde podemos caer ¿eh? de verdad eh, y no se lo he visto a nadie, absolutamente a nadie. Mira que hay muchos youtubers y muchos analistas muy buenos, muy muy buenos, hay gente muy buena por ahí, ¿vale? Eh, igual que hay gente mala como yo, por, por, por estos mundos, eh, que utiliza mucho las gráficas on-chain y me sorprende mogollón que esta no lo utilicen. En fin. Eh, lo que lo he dicho Bitcoin semanal, pues está como está lo ideal sería cerrar por arriba, no tiene pinta que vaya a hacerlo, estamos a, nada, a unas horas del cierre y bueno, 2 horas 42 nos queda y no hay mucha chicha que, que tirar el movimiento de momento está siendo bastante bueno vimos que pasamos la línea de tendencia, nos hemos apoyado en ella hemos estado tonteando ahora, nos hemos apoyado en la M20, esto es muy bueno, lo importante es seguir haciendo máximos, irnos a, de momento hasta la media de 100 en 4 horas en 22.178 eh, objetivo importante, real vale seguimos en las mismas, ¿eh? es decir, igual que cuando hicimos este pico, el objetivo era irnos a la zona de 23.290 que es este, esta mecha que tenemos aquí, caída, primer rebote esa mecha o oh, esta línea que tenemos horizontal aproximadamente eh, ese se sigue siendo lo mismo, el objetivo sigue siendo el mismo ¿vale? en diario es ir por lo menos a testear la EMA20, el primer toque. Ya veremos a ver si de ahí conseguimos pasarla, no pasarla. Yo creo que es, es probable, ¿vale? Es probable que podamos ir al menos a esta línea de tendencia, pero no sé a qué altura, ¿vale? No tengo ni idea de cómo lo va a hacer. Si nos dan aire, si nos dan aire durante estos días, pues podrá, podrá hacer algo, si no, pues, pues malamente lo vamos a llevar. Malamente porque estamos ya mañana 27 de junio y puf, no, hay, no hay pinta. De, de fuerza, ¿veis cómo el volumen ha ido bajando? No, no ha habido chicha, pero bueno, sí que es cierto que bueno, que sábado y domingo, pues tampoco le podéis pedir peras al olmo, pero bueno, vamos a ver qué tal empezamos la semana, si lunes y martes son positivos y podemos empezar a pensar en terminar de cerrar un rebote interesante, que es lo que yo creo que buscamos todos. Personalmente sigo pensando lo mismo, es decir, en cada rebote soltar lastre, soltar lastre me refiero a, a inclusive soltar pérdidas. Inclusive soltar pérdidas. Eh, yo depende de cómo lo vea, ya veréis, si incluso hago un reset completo de la cartera. Yo os lo iré diciendo. Uh, y bueno, mmm, tenemos esa pequeña cartera abierta. Todavía es, todavía es una cartera joven. Es una cartera que apenas tiene eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis compras entre altcoins y bitcoin. Eh, compras pequeñitas. Eh, y creo que se podrá mejorar. Ya os he dicho igual que os iré diciendo si vendo parte algo que haya en esa cartera de las compras que se han hecho lo venderé sin, ningún, sin ninguna pena ni nada y esperando momentos mejores que seguro que seguro que van a venir eh, Bitcoin poco más que decir eh, la dominancia de Bitcoin eh, se sigue manteniendo en esta zona bastante interesante no que haya caído hasta ahí que bueno, el fin de semana se ha mantenido parado no lo tenía muy claro pero el fin de semana las altcoins pues bueno han tenido movimientos interesantes el total market igual está paradiño, esperando la apertura de los futuros del CME. Y las acciones tokenizadas, FTX, que acabamos de ver la plataforma. Pues bueno, pues aquí tenemos Tesla, como hizo esa subidita. Veis que está el fin de semana y para en la parte superior, pero por encima de la media de 50. Bueno, pues a ver si se nos va a la zona de 780 dólares, cosa que hizo este máximo. Este máximo, pues creo que es el objetivo, cerrar esta W. Y si rompe, pues ya nos iríamos a la zona de 860 aproximadamente en Tesla. ¿Vale? Eh, eh, bueno, pues tenemos aquí papa, Amazon, que ya hizo su split, pues esto no es que se cayese hasta aquí Amazon, sino que, que hizo un split y el valor que tenía la acción aquí se diluyó, era un 1,20 y pues ahora está a este precio, es muy barato de comprar, buena cosa, vale, y buena cosa para acumular en el largo plazo. Um, las eh, altcoins, pues bueno, ahí ha habido un poquito de todo, Sun veis que la media de 50 la ha roto y ahora está haciendo un pullback a ver si sigue y son capaces de irnos a estas zonas que bueno, en antiguos soportes son ahora las resistencias la zona de los 1.98 eh, este es un esquema que hemos estado viendo continuamente en todas las altcoins ¿vale? y que bueno, pues mañana iremos viendo eh, también chicha eh, probablemente mmm, haga un, un canal secundario de tal forma que cada día analice una altcoin, solo una, uh, para ver si se la puede exprimir, qué es altcoin y demás, ¿vale? Es altcoin del día. Creo que, que, que, que es interesante, pero lo haría en otro canal, ¿vale? Para no mezclar, si no hacemos mezclas raras. Eh, si os parece buena la idea, os lo haré y cada día analizaremos una. Una. Aparte de los análisis que hagamos aquí, que es otra cosa. Eh, bien, dicho esto, creo que la figura ahora le toca aquí consolidar esta subida, porque la subida es bastante importante, ¿vale? No solamente aquí, sino ahora mismo está en un 62%, ha estado en un 76%. Es una auténtica burrada, ¿vale? Pensamos que esto es nada, esto no es nada, pero es que ha subido un montón. Entonces, bueno, bien... Eh, ahora tendrá que consolidarla para intentar seguir subir hasta la, la, hasta la media y hasta zona, esta zona de resistencia, en la zona de diártico. 1,90 y pico, 2, eh, fijaros, pero fijaros qué bien, el SS, Spell, los Library gates y dinero gratis, también recuperándose, fijaros que es desde la parte de abajo, decimos, ay, qué mal es este mercado, pero un 40% nada, en una semana. O sea que, por eso nos gusta este mercado. dodge igual, ¿lo ves? La, la, la altcoin broma, la Alcoin, pues fijaros, lleva un 52% de recuperación a ah, toma por saco. Egg, -E MIR, apes los monitos aquí tontitos, pues ahí también igual haciendo de las suyas. Ethereum Classic es un buen indicador también cuánto se ha recuperado Ethereum Classic en estos días. Pues otro cuarenta y tantos por ciento, 42%. Boxel OGN Melos. Fijaros, está intentando buscar un suelo, a ver si lo encuentra de una vez. Ya ha roto la, los, los mínimos históricos, los perdió, intenta recuperarlos una y otra vez. En cuanto los recupere, pues tendrá una subida al menos hasta esta zona. Y desde los mínimos hasta esta zona que pinchó aquí, pues podemos vamos a estar entre un 45% y un 58% de recuperación. Está bastante, bastante bien. Eh, Uniswap, Uniswap poco a poco pasando. Esto es súper importante, ¿vale? ¿Veis lo que acaba de hacer Uniswap? Ves que estamos siempre, a, a, a, días anteriores hemos estado viendo que les faltaba llegar al EMA20, después ha pasado a la 50 y ahora ya está empezando a despegar por encima de los máximos relativos anteriores, a por la media de 100. ¿Qué tenemos eh, de aquí a la media de 100 en Uniswap? Pues tenemos igual, otro 20% extra. ¿Vale? Y así, así se cuentan absolutamente casi todas, casi todas las altcoins. Eh... Y poco más, chicos, es que esto es así, o sea, hay que, hay que ir, ir viendo, y, y yo puedo deciros mis facículos coleccionables, pero sois vosotros los que tenéis que ir viendo. Mirad, los PISES, el dinero gratis, pues también igual. ¿Cuánto lleva de recuperación? Pues un 70%, 72%, o sea, una auténtica burrada. ¿Este mercado es malo? Pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Mucha volatilidad, esto es una burrada, pero aquí yo veo un suelo y dos suelos, y si bueno, se nos viene pues, un poquito más arriba, pues fijaros la chicha que va a meter. Así que está muy bien. Key, Block también. ¿Veis? Fijaros que Block, decíamos, bueno, todos estos proyectos al final caen al inicio y luego, y sin embargo, Block está, como otras, aguantando y no cayendo a, a, al inicio. O sea, me, me está sorprendiendo mucho. Porque yo ya dije, yo si no cae más, yo estoy en Block, tengo Block arriba, no es que esté pillado, es que lo tengo ahí guardado y lo guardo, tengo para guardado para largo plazo. ¿Por qué? Por, por, por, por quien hay detrás. Y no me da ninguna pena. que ha bajado? ha bajado, ya subirá. No tengo prisa. A ver, que sí, que mañana me encantaría que estuviera en 3 euros. Pero, como sé que este mercado no funciona así, y que todavía puede caer más, pues yo, yo ya cuando vea que hay un indicador, que mañana os diré qué indicador eh, vamos a utilizar para eso, eh, ya veré qué hago. Pero mientras tanto, no tiene sentido. Los moneros, los de monero, pues igual. Desde el suelo, fijaros, igual. ¿Cuánto tenemos ya de recuperación? Pues hay ah, un 32%. Bueno, a la EMA 20%. Ya habéis visto cómo están los demás. Ya están, hay algunos que ya están en esta zona. Entonces, si Monero se nos va ahora a 186, pues muy bien, muy rico será. Aquí, Melon también, que Melon de, de vez en cuando hace de la suya. pues igual, tiene una recuperación importante. Eh, en general, está el mercado así. Eh, si nos vamos a ver por símbolo, pues ya sé que te, los Cardanos, también a mucha gente le gustan los Cardanos. A mí también me gusta el Cardano, ¿vale? Porque, bueno, pues tienes lo suyo. Ha ido, veis que ha vuelto otra vez a tocar la media de 50 prácticamente y se nos ha venido abajo. Vamos a ver qué pasa mañana, pero podría romper esta zona e irse otra vez a este punto de los 0.64. Estaría bastante, bastante bien. Sería un movimiento muy majo, ¿por qué? Porque luego el pullback sería otra vez a la media de 50. Ya veremos a ver, pero si pues, depende de cómo esté el mercado mañana y pasado, cómo habrá esta noche, pues puede ser que se nos vaya otra vez para abajo y tengamos otra oportunidad buena o se nos vaya para arriba, ya veremos. Eh, ¿Qué más teníamos por aquí así interesantes? Eh, Básica Tension Token, cayendo un 5%, porque claro, había estado subiendo antes. Los BNBs que están un poco paraditos, pero fijaros que eh, decíamos, bueno, a la media de 5, a la zona de 250, 260 deberían de llegar y ya están muy, muy cerquita. En cuanto rompan la, la ema 20 si hoy se da bien el mercado, pum, ya estamos ahí. O sea, muy bien en general. Yo quiero que luego bajen porque, bueno, ya sabéis que voy a contar, a acumular para lo otro. Eh, cake. Otra cosa que a mí me encanta, fijaros que desde ese mínimo que hizo ahí, ¿cuánto ha recuperado en este momento? Pues un 35%. Pues, ¿Da chicha este mercado? Sí, mucho ojo porque volverá, yo vamos, yo creo, con, con una seguridad del 99% que volverán a caer los compound, las Coti. Madre mía, Coti, menor historia con Coti. Eh, buena, ¿eh? Positiva, las cosas como son. 35%. Pues esto fue una ICO que en su día fue dudosa, no, lo siguiente. Y mira, pues fijaros que salió. Ahí está, ahí anda, está viva. O sea, y, y fíjate si hemos dudado ese proyecto. Pero ahí anda. Eh, Certic. también, mira, hablando de... ta taca, taca, taca, taca, Buena cosa, ¿cuánto se ha recuperado Certic? ¿Sabéis qué pasa? Que me gustan, mira, 16%. ¿Qué pasa con este tipo de empresas? Mirad, vamos a verlo en semanal. Fijaros lo que ha hecho. Tuve un subidón. mira la mecha de salida. ¿eh? Bueno, subidón, una caída. Esto es un doble techo en toda regla. Se ¿vale? Semanal, en el muy largo plazo. Ahora, a partir de aquí, lo que empieza a generar es algo completamente distinto. Esta figura ya ha terminado. ¿vale? A partir de ahora, vamos a ver si empieza poquito a poquito. poquito. Y son, además, hay empresas que suelen tener una cotización bastante lenta. No tienen una horquilla demasiado grande. No es una, una burrada como otras. ¿vale? y Por eso me gustan, me gustan mucho. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Los Digibytes, los dodge <ríe> Fíjate, los dodge Dom, por cierto. Muy bien. Otro, veis, que decíamos siempre... Cuando salen, luego bajan al inicio. Y está aguantándolo bastante bien. A mí me está sorprendiendo mucho. Pero igual, es un negocio que tiene una empresa detrás también. O sea, es, es interesante. Ya se dedican a eso. O sea, no... Nadie tiene que decirles lo que tiene que hacer. El jean el vamos a ver si es capaz de, de salir al alza en el, en, y en qué modo. Ah, es, será capaz, por supuesto que será capaz. Pero vamos a ver cuál es su suelo. Si se tiene que bajar a la zona de los 0.25 aproximadamente. O sea, estos picos que hay aquí, de final, quizás un poquito más bajo. Ya veremos eh, en la siguiente caída hasta dónde nos lleva. Porque yo no creo que, que este punto sea el, el mínimo que hayan marcado. Creo que, bueno, pues le están haciendo el rebote que esperamos que se haga. Y, y poca cosa más. Eh, tiene un tres cuartos de lo mismo. Vale, está haciendo un, el, Son rebotes del gato muerto. Al final rebotan. Vuelven. ¿Veis como Vuelve a esta zona. ¿Vale? Resistencia y posiblemente... A no ser que el mercado se embale se un poquito más. Que yo creo que sí puede posible. Y si se venga, ¿veis? Toque, toque, toque. Esta línea que tengo aquí intermedia en la zona de 1700. Pues estaría bastante bien. Para luego volver a caer y posiblemente hacer un doble suelo. Un suelo inferior. Ya veremos. Ya veremos porque... De todo esto, el tiempo, el tiempo es importante, los tiempos en los que se marque, eh, varía mucho la, la oportunidad una de otra. En fin, poco más que decir, que es domingo por la noche, eh, mañana iremos viendo cómo va el mercado, así que chicos y chicas, lo digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.